Ya, en el último episodio tú, eh, Estaba medio complicado Con algunas cosillas Pero después vi algo La había olvidado let Me dices algo que ya sabes El mundo no es todo Es un lugar muy malo Y un Y no importa lo que estés Te va a golpear a tus pies Y te mantendrán ahí permanentemente si lo dejas. Tú, yo o nadie Va a golpear tan difícil como la vida Pero no es lo que lo va a golpear es sobre cómo rápido puedes ser golpeado y seguir moviendo. ¿Cuánto puedes tomar y seguir moviendo? Es como es hecho. Lo importante es seguir empujando hacia adelante. Hola, hey guys. Bueno, voy camino, no, no me veo nada, pero voy camino a un evento sobre autogestión musical. Que me pareció interesante. Bueno, el dato me lo mandó el Maco, así que me, capaz que me encuentro ahí con él. Está casi calor, hermano. Ya, saliendo de la charla, eh, hoy él está super bueno. Mago, ¿qué te parece? ¿Qué te pareció? Eh, bueno. Y eso fue el blog de Mago, gracias. Gracias. ¿No bueno, están viendo un episodio repetido? Que tengo mucha hambre. El, el mago es vegetariano, entonces está comiendo un, un paparrito donde reemplaza la vianesa por paparrita. Y hermoso. Man, es el invento del siglo. 17, yo no tengo hora porque se me descarga. Son las 2.38. Día miércoles, día de radio. Hoy día es un nuevo capítulo de Radio Motiva acá Acaba de llegar el alma de la radio. ¿Dónde está Action, el Sí, ¿cómo está, amor? Bien, pues cosita hermosa. Los churcitos son sí. Mo. No me aguanté. ¿Cuánto ¿Cuánto tiene, ya? Entonces, eh, son las 22.43, estamos en vivo y en directo, ¿ah? para que crean, para que sí. sepan que si estamos en vivo <risa> Son las 13.14 de la tarde, del, eh, día del, sábado. del día sábado, primero de enero. Eh, recuerden que eh, pueden seguirnos a través de Facebook, Facebook Radio Motivados. Tenemos Twitter, CM nuevo Twitter, arroba Radio Motivados, y Instagram, eh, radio-motivados, y pueden seguirnos y compartir con nosotros y comentar. Eh, hoy, eh, eh, también están dentro de la página eh, Motivados.com eh, tenemos las ediciones anteriores de... de... De la radio, más esta que la vamos a subir mañana, también tenemos el blog de Sauce El blog de Sauce Babilón que también Saúl, lo estamos ahí la auspiciando la dentro de la radio y además también eh, las la bandas y lo, los músicos emergentes que tenemos aquí en Chile Oye, en la página de músicos y bandas no hay nada, por Nenita, ¿cómo te sentiste en la radio? Bien ¿Y ¿Cómo estuvo? Bueno. bueno Hola, Tuto. ¿Qué weá? ¿Qué weá? ¿Se te cayó? Había un vaso aquí, de plástico, lo no pasé y ah,